Valora a esa persona que está contigo en las buenas y también en las malas. Cierta mañana un joven esposo le dijo a un sabio consejero que él ya no amaba a su esposa, que ya no la soportaba ni siquiera un segundo más, porque ella siempre estaba jodiendo, reclamando, pidiendo explicaciones y que por todas aquellas razones él pensaba separarse de ella. El sabio escuchó pacientemente el problema completo de aquel joven y al final sonrió y le dijo, Ámala. el joven aún más confuso replicó, yo ya no siento nada por ella, toda esa prepotencia que ella siempre carga hizo que se acabara el amor que yo sentía por ella. El anciano miró fijamente a los ojos de aquel joven y le volvió a decir, Ámala. Luego inhaló y exhaló como si estuviese adquiriendo más paciencia de lo habitual. Y continuó diciendo. El amar es como un ejercicio de jardinería. Primero se prepara el terreno, se siembra, luego se riega a diario, se limpia el jardín todo el tiempo. Siempre se le arranca a las plantitas lo que les hace verse mal. Se las cuida de las plagas, se las poda, se las cuida de las sequías y también se las cuida del exceso de luz. Y no por todas aquellas tempestades que siempre están visitando el jardín, hay que abandonarlo. El joven casi triste dijo, yo no soy feliz a su lado, yo ya no la amo. El sabio sonrió amablemente y le dijo, en el mundo no hay parejas felices, tan solo hay personas felices que deciden ser pareja. Y sabes, tampoco hay parejas que se aman, hay parejas que deciden amarse a pesar de las dificultades sabio cayó por unos cuantos segundos y luego agregó el amor es producto de la voluntad no del romanticismo amar es una decisión amar es dedicación amar es entrega total es constancia amar es persistencia espero que aquellas palabras de aquel hombre sabio no solo le ayuden a reflexionar sobre su matrimonio aquel joven esposo de nuestra historia sino que también a todas las personas que tengan un matrimonio y puedan ver este video. Sé que no es nada fácil llevar un matrimonio, sé que no es nada fácil construir un hogar, pero con amor, con confianza, con comunicación correcta, todo se puede lograr en un hogar. Y como lo dice el sabio de nuestra historia, simplemente ama, respeta, valora, dale afecto, admírala, compréndela. En resumen y para no hacer el cuento más largo,